El flujo de vehículos ha sido eh, normal, la gente ha acudido a vacacionar de una forma organizada lo pudimos ver en los peajes, con la atención que tenemos allá. Eh, solamente hubo en el transcurso del día un derrame de, de, de combustible o de grasa ahí en la Alameda, eh, donde asistimos y pudimos... Eh, controlado inmediatamente utilizando eh, el, el, el, la parte de la serrín, lo que se llama serrín, que es un desperdicio de la madera, para poder eh, asumir o, o recoger toda esa, todo ese combustible derramado. Esas instituciones que tú mencionaste al principio son instituciones hermanas, hemos trabajado mancomunados, eh, hombro a hombro, para poder nosotros hacer un trabajo eficiente, coordinado, cosa de que cada actividad vaya respondida por un, por un equipo de hombres y mujeres con todas las capacidades que tenemos. En cuanto a nuestro ayuntamiento, el señor alcalde, el, el, el señor Andújar, nos ha dado todas las facilidades para nosotros, eh, poder trabajar y ejercer en esta Semana Santa, sin ningún inconveniente. ¿Santo Domingo Oeste ha tenido algún tipo de accidente de tránsito? Hasta ahora no, no, no ha reportado, no hemos tenido ninguno. Como sí. le no, no, es, no son los bomberos, es el Comodoro Económico que nos ha puesto eh, una tarea en eh, conjunto con las demás instituciones donde le suplimos a las personas que están elaborando haciendo el trabajo de, de, de, de establecido, eh, ellos eh, nos permiten que en esa comida que nos, que nos, que nos queda, dársela a, a las personas, ¿no? o a sea, los a todo aquel que quiera un, un plato de comida, pues se le da la facilidad, porque no es verdad, como está la situación, uno derramar esa comida no es sano de, de personas con criterio y religioso. Lo primero que les digo es que como salimos de aquí en paz y tranquilidad, así debemos regresar. A las personas que tienen un poco el pie caliente, digamos así, que bajen la velocidad, que no es buena. Recuerden que hay padres que quieren ver a sus hijos, hijos que quieren a su padre crecer delante de ellos o con ellos, y, y madres que quieren ver a sus hijos. Todos somos hijos de Dios. Y debemos tener la facilidad y el cuidado de regresar a nuestros hogares. Que Dios los bendiga en esta Semana Santa y por favor, si van a manejar, no tomen. Bueno, el flujo de vehículos ha sido un poco lento. En la tarde este que se ha visto más movimiento, cosas, porque parece que ha habido un gran flujo. Desde el día de ayer y la mañana de hoy hacia el interior, pero aquí en la ciudad la cosa está tranquila, muy pasible y sin novedades. ¿Ha habido algún accidente en el día de hoy en esta zona? Negativo. En Santo Domingo Este no ha habido accidentes, no tenemos reporte de accidentes ni de situaciones difíciles ni problemas. Bueno, podemos decir que el COE, desde que se activó ayer de la mañana está funcionando a unanimidad, el ayuntamiento ha dado su apoyo, el ingeniero José Andúja también ha salido a supervisar los diferentes balnearios, tanto los clausurados con los que están activos y ha ido eh, supervisando con un equipo cada uno de los, de las calles y los sectores, así como los bomberos, un papel bombero muy importante en la Cruz Roja, salud pública, y aquí sucesivamente todas las instituciones de primera respuesta y muchas de las instituciones del Estado se han integrado a este gran operativo. Bueno, no tenemos ese dato hasta ahora mismo, aunque hemos estado en las carreteras, pero no ha sucedido. Realmente los conductores, como le dije, la ciudadanía, está mostrando un comportamiento excelente, pero la defensa civil... Eh, tiene todas sus herramientas a disposición de la ciudadanía y nosotros como voluntarios estamos integrados desde ayer a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 5 de la tarde con un personal de más de 300 voluntarios aquí en el municipio y su director, o sea el director municipal, Buen servicio a la ciudadanía, pidiéndole a Dios Todopoderoso, que permita que las cosas sigan como van. Todo en paz, tranquilidad y que la ciudadanía siga con su comportamiento como lo ha hecho hasta ahora.